Bienvenidos al segundo programa de Anime Express. En esta ocasión, y tal como os dije en su momento, os daré mi opinión sobre la serie más polémica actualmente, Masters of the Universe, Revelation. Si bien tenía pensado sacar esta review un poco más tarde, cuando toda la tormenta de arena hubiese pasado, al final he creído conveniente sacarla ahora, cuando el tema aún está candente, y haceros saber qué me pareció la serie. Estoy seguro de que en este punto algunos ya habréis visto la serie, el tráiler o en su defecto toda la marabunta de críticas respecto a la misma. Así que esta review se hará sin imágenes o vídeos a fin de no darle más publicidad a Netflix y Kevin Smith. Y sin más que añadir, comencemos. En primer lugar, y sin pretender hacer de abogado del diablo, he de decir que a mí la serie, como tal, me ha gustado. Y os diré el porqué. Si bien el primer tráiler me vendió la serie, o sea, cumplió su cometido, y tenía ganas de verla por su animación y diseño de personajes, en cuanto comenzaron a filtrarse los rumores de que solo saldría Tila, o de que esta sería la protagonista absoluta, como en efecto, ha terminado sucediendo, automáticamente me puse en el peor de los escenarios, esperándome un panfleto al estilo de Shira y las princesas del poder. Sin embargo, la cosa no fue tan grave, aunque tampoco fue buena. La historia, entre comillas, es exactamente The Eternity War, pero adaptada a la mentalidad de los social justice warriors. ¿Qué significa esto? Que han destrozado la historia original. En The Eternity War, Tila ya era una pieza fundamental del relato, por ser la nueva Sorceress, por revivir a he que ya moría, pero a manos de King His y dejaba de lado momentáneamente a este para presentarnos un escenario donde el último Battleground era vital para salvar a toda Eternia. En este escenario era obvio que tanto Tila como Shira debían llevar la batuta para tratar de restablecer la paz que tanto Skeletor como Orda y hasta King His habían desatado, y que he si bien salía menos de lo esperado, también tendría su papel. Pues en Revelation se han leído el cómic, le han dado la vuelta, ¿Han puesto a Tila como protagonista? ¿Le han metido agenda política, casco porro? Y a correr. ¿Por qué dije entonces que a mí la serie me gustó? Muy sencillo. Porque vi la serie sin esperar nada? La serie, si la ves sin expectativas y sabiendo que es una mezcolanza de The Eternity War, el lore de la serie de Filmation, el lore de los cómics y el toque de Netflix es perfectamente disfrutable. La acción es rápida. Los diálogos son coherentes con la historia. Y en general se te hace relativamente corta. Si bien uno de sus más graves handicaps es ese cliffhanger final, que recuerda horrorosamente a cómo terminó, o mejor dicho, se canceló, Thundercats 2011. Ahora bien, si la ves como fan acérrimo de la original y esperabas una serie decente por parte de Netflix, de una propiedad con la que ya demostraron que no tenían ningún respeto, cuando hicieron Shira, Déjame decirte que esa no era la mejor forma de verla. Teniendo en cuenta el ambiente hipertóxico de Corrección A ah, Moral, en el que vivimos actualmente por culpa de los Social Justice Warriors o SJW, la de empresas que se han doblegado sus lloros y conociendo de qué pie cojea Netflix, era poco menos que milagroso pensar que harían una excepción con Masters of the Universe, y lamentablemente, como mucha gente la vio esperando esa excepción el choque con la realidad ha sido demoledor. Ojo, no estoy diciendo que sea malo que la gente pensase que podría haber salido algo decente de esta producción, porque con Castlevania se demostró que se pueden hacer cambios en la trama de una IP potente, y con un poco de mimo nos sale una serie excelente, sino que teniendo el antecedente de Shira tan reciente, era poco probable. Y al final, así ha sido. Entiendo también que tanto Kevin Smith que no ha dejado de pegarse tiros a nivel metafórico, no ya en el pie, sino en las rótulas, con todo lo que dijo antes, durante y después del estreno de la serie, como Netflix, han quedado fatal, mintiéndole a medio mundo. El primero con una publicidad tendenciosa y engañosa, que, hace, que hacía ver una cosa y al final resultó ser otra muy distinta, y la otra metiéndole su ya conocido toque que más que hacerle ganar suscriptores, obtiene el resultado opuesto, aunque no se dé por aludida. Y entiendo también el cabreo monumental y generalizado de la gente por esta tomadura de pelo, pero esta serie hay que verla sin ningún tipo de expectativas, y es entonces cuando la disfrutas. Tampoco digo que haya que verla con el cerebro apagado, pero si la ves sin expectativas, el efecto negativo es muchísimo menor. Y con todo lo negativo que tiene, y con todo lo negativo que tiene, sí que es algo respetuoso con el cómic del que saca conceptos. Roboto en el cómic muere, si bien no de la misma manera ni en la misma situación, pero muere. Bisman sí que llegó a ser aliado, del propio He-Man, en los cómics. De hecho, Panthor era el relevo de Gringer en esta otra realidad. Y si bien el carácter de Evelyn aquí se ha suavizado en demasía para hacerla una sororitisista, con Tila. en Eternity War también juega un papel importante como sacerdotisa oscura de Orocot y curiosamente también traiciona a Skeletor en un par de ocasiones. Si habéis leído el cómic de Eternity War y veis la serie, seréis capaces de pillar esos hilillos de trama que Revelation tiene en su interior, y hasta seréis capaces de disfrutarla. De lo contrario, la serie no os va a gustar nada, puesto que ni es continuación directa de la de los 80, ni por asomo. Vamos, esto es una situación completamente distinta, ni de los cómics, y mucho menos del lore de la franquicia. Ya he hablado un poco por encima de la serie, pero ¿qué hay de los personajes? Pues ahora vamos con ellos. Aunque si queréis un análisis profundo y concienzudo de la serie, Fring a Fring, os recomiendo mucho el vídeo que se hizo en Motula TV, o lo que es lo mismo, Master of the Universe Latino, cuando hizo el directo de la serie tras darle un segundo repaso, ya que habla de las inconsistencias argumentales que aquí os voy a comentar. La serie comienza con el nombramiento de Tila como el Man at Arms. Ya en este punto, muchos se echaron las manos a la cabeza, y no les faltó razón. Pero también hay que tener en cuenta que en los cómics de DC se da una situación parecida cuando Tila es nombrada Capitana de la Guardia Real, sucediendo a Duncan en dicho puesto. Lo cual no quita que el nombramiento en la serie quede extraño, fuera de lugar e incluso inapropiado, ya que no cualquiera llega al rango de Man at Arms y que, en todo caso, el título tendría que ser Woman at Arms. De hecho, en Eternity War, Tila es la nueva Woman at Arms, cuando tanto Randall como Duncan caen en batalla, y solo queda ella en Grayskull para hacerse cargo de la reconstrucción. Pero no adelantemos acontecimientos, y sigamos con la serie. Revelation empieza realmente con el nombramiento de Tila como Man at Arms, y por tanto, todo el castillo le está haciendo la ola digo, le está celebrando una fiesta en su honor. Aquí Adam le comenta al rey Randor que Duncan debe sentirse muy orgulloso de Tila, y este le contesta que sí, aunque eso es algo que él nunca sentirá con él. Esta despótica respuesta de Randor hacia su propio hijo ya nos hace ver que este no es el mismo rey Randor de los 80, quien a pesar de ser un tanto duro con Adam por no saber que era he y por considerar que su hijo no se esforzaba lo suficiente, nunca dio señales de despreciarlo, como aquí. Pero la cosa se pone realmente divertida cuando tras el sacrificio de Adam, He-Man, muriendo a manos de Skeletor por salvar, una vez más, Eternia, con Tila descubriendo su verdadera identidad, Tila les echa en cara a todos los presentes, concretamente a los miembros masculinos, Kringer incluido, que no le revelaran a ella la identidad secreta de He-Man por lo que, inusualmente dolida, decide romper toda relación con el castillo e irse para ser mercenaria. Y así terminará haciendo un equipo con Andra, que ahora es negra porque Netflix, cuando originalmente era blanca. Evelyn, que tras romper con esqueleto ahora es buena, Bisman y algunos colegas más, en pos de reforjar la espada de Grayskull, ya que con he muerto, ella es la elegida para esta misión. Si no fuese porque es una reescritura completa de Eternity War, pensaríamos que la historia no tiene sentido. Pero cuando nos enteramos de que es un bootleg de dicha historia, con empoderamiento femenino, de posting y unos personajes que no saben ellos mismos ni quiénes son, nadie se comporta como la serie original es cuando nos damos cuenta de que si se hubiese llamado Tila's Quest, hubiese quedado muchísimo mejor. El problema es que se llamó Masters del Universo. No os contaré más de la historia porque con sus defectos y todo, recomiendo verla, ya que tampoco es tan desastrosa como la pintan. Eso sí, se suponía que esta era la serie buena de los Masters, porque Netflix nos va a traer sobre septiembre-octubre una serie en 3D sobre he para niños. O sea, que se viene el horror. No me quiero dejar en el tintero el mítico harakiri que se ha hecho a Kevin Smith con esta serie, y lo hondo que se ha acabado el hoyo en el que lo han metido, tanto fans como crítica por sus actos. A pocas semanas del estreno sacaba vídeos en los que se declaraba fan acérrimo de la franquicia, diciendo que entre 1981 a 1983 era todo un ritual para él ver la serie. Lo cual estaría bien si no fuese porque la serie se emitió de 1983 a 1985, lo cual nos dice que lo de las fechas no se le da muy bien. Aunque el mismo Smith justifica esto diciendo que siendo un hombre de 51 años y con mucha vida vivida, es lógico que no se acuerde de todo, lo cual sería lógico si tuviese 95 años y problemas de memoria, pero como no los tiene, y luego cuando la gente comenzó a recriminarle que los trailers mentían sobre la serie, que lo hacían, se limitó a cargar contra los fans tratándolos de inmaduros e invitándolos a madurar o a crecer, o a soltar perlas del estilo, yo ya cobré por la serie. Sin duda, una actitud que derrocha madurez y seriedad, además de humildad por los cuatro costados. Con films de tal magnitud como Clerks o Tusk, aún no nos habíamos dado cuenta de que estábamos ante el nuevo Francis Ford Coppola. Luego está el detalle de comentar cuánto le gustó matar a Orco en la serie teniendo al doblador de dicho personaje sentado al lado, y un par de detallitos más que sin duda lo habrán hecho entrar en la leyenda de los que logran realizar la hazaña más difícil, hundir su credibilidad profesional, cosa que ahora sabemos que no tiene, y enemistarse con todo el mundo. Sin duda, un logro al alcance de unos pocos elegidos. Y con esto me despido, no sin antes recomendaros que a pesar de sus fallos Revelation es una serie corta, que si ves sin muchas expectativas, puede llegar a estar bien, además de que en el terreno de diseño de personajes están muy bien logrados, ya que rescatan mucho del diseño usado en 2000XX y de los cómics de DC, y si a eso le sumamos la magnífica animación de Powerhouse, tenemos una buena serie para pasar un buen rato, eso sí, teniendo en cuenta que esto no es he sino otra cosa muy distinta.